Hola, hola, hola. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Aquí, después de mucho tiempo, volviendo a las redes sociales en transmisiones directas. Bueno, hay muchas cosas que abordar, así que después de haber estado por diferentes regiones del país, Veo por conveniente tener una, un diálogo, una conversación directa con muchos de ustedes. Se ve que hay muchas iniciativas, preguntas eh, sobre diferentes temas que va a ser muy necesario poder conversar y dialogar. Bueno, no habíamos visto por conveniente salir el día de hoy, pero... Siempre cuando hay voluntad las cosas están bien. Así que vamos a poner un bannercito del último. Vamos a poner un banner. A ver. Mm. Vamos a poner un banner, por favor. Un poco de paciencia. Nos tomamos un par de minutos para poner un banner. Y e inmediatamente arrancamos con nuestro diálogo programado para el día de hoy. Obviamente hay varios temas que abordar, pero vamos a abordar el principal tema que nos convoca el día de hoy. Yo sé, muchos de ustedes deben estar preguntándose cuál es ese tema. Y ese tema ha sido de mucha polémica a nivel nacional. Y por supuesto, no podemos dejar de lado. Así que vamos a poner unos segundos Unos segundos A ver, ponemos y ya tenemos Ahí está Un bannercito Ah, es un banner antiguo está, Ahí está Nuestro banner es todo con el pueblo bueno se desplaza en la parte inferior agregamos y a ver listo ahí está listo el banner bien vamos a iniciar debe haber un montón de preguntas Bien, queridos amigos, muy buenas noches. Después del tiempo de COVID en que siempre hemos estado conectados con ustedes el día de hoy, aprovecho esta ocasión para poder dialogar con ustedes directamente. Espero que en este año 2022 que viene vamos a trabajar de manera permanente eh, para poder alcanzar los informes de todas las actividades que desarrollamos pero al mismo tiempo también aclarar directamente con ustedes. ¿Por qué? Porque sencillamente los medios de comunicación a nivel nacional, incluso eh, en redes sociales, es muy delicado diferentes temas que cuando no se tiene la información correcta y adecuada, se tergiversa Entonces, cuando una información de terg se tergiversa, lo que la población o nuestros hermanos tienen es una información sesgada. Entonces es importante que nosotros digamos nuestra verdad y a partir de ello la población, nuestros hermanos, aquellas personas que han confiado en nosotros, puedan tomar sus decisiones y puedan juzgar. Entonces lo único que se tiene que hacer es saber la verdad y a partir de ello empezar a tomar las decisiones y también los cuestionamientos, las recomendaciones y por supuesto también la crítica que se, tiene que, que, se, que se debe y que se tiene que hacer. Entonces, entendiendo así, vamos a empezar el día de hoy explicándoles, conversando con, con ustedes respecto a aquel último suceso en el Congreso de la República en donde se ha planteado una moción de censura a la presidenta del Congreso de la República, la congresista María Alma. En eso vamos a tocar dos temas para poder entender. Uno, de por qué se ha dado ese abrazo de que muchos han cuestionado a nivel, na, a nivel nacional. Yo he tratado de poder dar explicaciones al respecto, incluso con la verdad siempre, a través de medios de comunicación, pero veo que no es suficiente porque porque nosotros en esta, este, este fin de semana hemos aprovechado para estar en diferentes regiones con autoridades y también de paso con algunas personas de la población misma que hemos conversado y hemos dialogado. Y ellos me han pedido que efectivamente podamos conversar directamente y dar las explicaciones a la población. Por supuesto, cuando se trata de la población, nosotros quienes hemos sido elegidos por ustedes y mucha gente que ha confiado en nosotros, tenemos toda la obligación de poder explicar cuantas veces sea. Y no nos molestamos. Y no nos molestamos que mucho, muchos de nuestros hermanos eh, se hayan molestado con nosotros, muchos hayan renegado con nosotros. No hay problema. Siempre cuando uno actúa de manera correcta, no debe eh, rehuir a cualquier escenario político. Bien, entonces, Entendemos que son dos etapas. Uno, de por qué hemos votado en ámbar un sector de la bancada de Perú Libre y por qué otros han votado en contra. Eso vamos a explicar y por supuesto también vamos a explicar al final de esta transmisión de por qué se ha dado ese tal abrazo. No que a mucha gente le ha dicho que eh, cómo es posible que el compañero Guido se esté dando abrazos con una persona que es diametralmente opuesta en posturas políticas, ideológicas y en algunas prácticas y tienen toda la razón pero siempre es importante conocer de cómo se han hecho, cómo se han dado los sucesos entonces aprovechamos este medio este mecanismo de poder como conectarnos directamente con ustedes bueno, para empezar todo el país ha recibido la información de la presencia de la delegación encabezada por la Presidenta del Congreso de la República que ha viajado a España y ha tenido una serie de entrevistas. Como resultado de ese viaje se han dado dos hechos concretos. Una que ha sido es y la más principal que ha a que supuestamente la presidenta del Congreso ha planteado cuestionando al gobierno actual de nuestro hermano Pedro Castillo Terrones y solicitando que el país de España pueda participar o injerenciar. Pero al respecto de esta posición, ¿qué es lo que hemos tenido? ¿Como resultado de qué viene esta noticia? Como resultado de una declaración de un congresista o diputado de España que ha indicado tal hecho. Y a partir de esa información, los medios de comunicación también han replicado, ¿correcto? Entonces, de manera objetiva, lo único que se tenía a ese momento para tomar las decisiones solo eran esa información, que para nosotros cuando analizamos los congresistas de Perú Libre, no era pruebas suficientes para poder actuar para una censura en ese momento. Porque esta censura tiene que ver definitivamente con resultados. Nosotros no podemos ir a una censura porque... o a un ensayo de censura, uno participa en este tipo de casos bajo varios escenarios políticos, porque no se está censurando a cualquier persona. Entonces, siendo así, estimados amigos, hermanos, lo que nosotros hemos evaluado primero, si las pruebas eran realmente eh, tajantes, claras, y no para nosotros, no eran pues pruebas donde podamos tener un video, un audio que precise la forma como se ha planteado y qué es lo que se ha dicho. Entonces, cuando uno sustenta una moción de censura, tiene que tomar en cuenta que me han dicho o fulano de tal ha dicho y no se puede hacer eso. Desde nuestro punto que es también importante el segundo elemento es que para poder hacer una censura necesitamos tener los votos no es que en el congreso de la república se plantea una idea y en automático ya tienes ya los 130 votos si no tienes que conversar con las bancadas, con los congresistas, explicar tus motivos, sustentarlas y tener la votación correspondiente si no tienes la votación entonces ¿para qué vas? uno puedes participar para figurar o con otros propósitos, pero si tu propósito no es censurar y no tiene los votos, entonces estás usando ese mecanismo no de manera correcta, no con efectividad. Entonces, eso es lo que nosotros hemos, hemos visto ese día y, por supuesto, nosotros hemos tenido dos iniciativas. Una por la congresista Silvana Robles, una moción de censura hacia la Presidenta del Congreso de la República y otro por parte de congresista Guillermo Bermejo. Se ha conversado con la congresista Silvana Robles y Guillermo Bermejo y a cada uno se les ha explicado que no existían condiciones para una censura porque sencillamente no existía la votación. No había consenso entre los voceros. Si no tiene consenso, no tienes por qué avanzar. A no ser que a la población le quieres dar sorpresas o quieres, eh, quieres eh, tomar otras posturas. Y nuestro vocero, Waldemar Serrón, ha explicado a cada una de ellas. Y obviamente nuestra colega congresista Silvana Robles entendió claramente esto. Y como ha entendido y ha comprendido el escenario político, ella ha cumplido en retirar esa, esa moción de censura. Y en caso del congresista Guillermo Bermejo, él no quiso retirar a sabiendas que no tiene los votos, a sabiendas que no, que no se tenía, fehacientemente, en ese momento, una grabación o un audio directo, no elementos secundarios de prueba, sino elementos directos de primer nivel, el compañero, el congresista, insiste y presenta. Como resultado de ello, ¿cuál ha sido? Ha sido una lapidación a la bancada Perú Libre, por todas las bancadas, con razones, sin razones, pero ha sido eso. Entonces, pones también la bancada, prácticamente expones a la bancada, a un escenario político. Pero eso, eso no es pues, casual también. Lamentablemente, el congresista Guillermo Bermejo y otros congresistas ya tenían clara la postura de alejarse de la bancada Perú Libre. Entonces, simplemente era un chivo expiatorio esta censura. Solo era un motivo nada más. Por eso era importante que presenten. Porque si no presentaban la moción, no había argumento de por qué estaban renunciando a la bancada. Entonces, definitivamente tenían que presentar. Y por eso terminan renunciando, pero no como resultado de esa votación, sino terminan renunciando como resultado, como resultado de todo un proceso en la que no han cumplido una identificación plena con la dirección de la bancada y también del partido. Naturalmente, estar en un partido es voluntario, Natural, militar en un partido es voluntario. Y tienen todo el derecho de formar otra bancada o estar por acá, por allá. Eso no es cuestionable. Pero lo que sí es cuestionable es a todo el conjunto de la población que está en una vía, en una orientación, querer partir eso, dividir a la población. Que un sector diga que estoy acá y otro acá. No, es más, los congresistas que han renunciado han llegado a ser congresistas gracias al Partido Político Perú Libre. Que más bien deberían agradecer al partido, decir muchas gracias, ahora ya soy congresista, y de este lado voy a aportar al país, al Estado, de esta forma. Pero no tirando, pues, eh, eh, y generando contradicciones en la población. Entre nosotros no hay problema, porque cada uno sabe de dónde viene, qué vale y hasta dónde está dispuesto a llegar. Pero lo que sí es muy cuestionable es... Querer sorprender a la población. Entonces, es necesario esta aclaración. Por eso, cuando nosotros hemos visto estos dos argumentos claros, objetivos, objetivos. Primero, no hay pruebas. Pruebas de primera. Segundo, no existía la votación correspondiente. Sobre esas dos bases, nosotros hemos tomado la decisión de votar en abstención nos hemos abstenido los 16 congresistas. Por cierto, congresistas, en su gran medida, militantes del partido. Y ese ha sido el escenario en el que nos hemos encontrado. Entonces, ahora, vamos a ver, el tiempo va a des desmistificar esto. El tiempo va a decir cuáles han sido los verdaderos propósitos de esa moción y hacia dónde llevaba. ¿Recordarán? Espero que no sea así, pero por ahí ya algunos medios de comunicación dicen que van a formar una bancada pro el presidente Pedro Castillo. Que lo hagan, no hay problema, que lo hagan. Pero ahí está su propósito. Y probablemente ese propósito obedece a ciertos intereses también. Vamos a ver, porque el escenario político siempre va a develar cualquier interés oculto. No hay nadie que se escape. Entonces, eso es la pura verdad eh, de esta votación que ha sido en ámbar, que es necesario explicarles, hermanos, y a partir de esto, ustedes, hermanos, puedan tomar la decisión que vean. Si discrepan con nosotros, perfecto. Si cuestionan a nosotros, perfecto. Nosotros no nos vamos a molestar jamás, porque es la población y tiene todo el derecho para cuestionar. Tiene todo el derecho para poder eh, hacer la crítica. Tiene todo el derecho. Pero lo que sí también, nunca vamos a estar al otro lado. Nunca vamos a estar con la derecha. Nunca vamos a estar con sus representantes, con su, con su avanzada de la derecha, que no quieren que avances hasta la victoria y más allá, sino simplemente hechos paliativos. Eso vamos a estar tratando en adelante porque hay muchas cosas que hay que aclarar y es muy necesario. Y nosotros los congresistas tenemos que de todas maneras rendir, rendir y explicar cuentas a la población. Ahora, el tema del abrazo. Yo jamás me había visto dando explicaciones al país de un abrazo. Con toda sinceridad, en el momento que se dio al día siguiente a un yo veía innecesario, pero después de haber estado y haber conversado con la población en la región de Ayacucho, en la región de Huancabelica, en la región de Junín, veo que es necesario, hermanos. Es necesario. Y no tengo nada que ocultar, no tengo, y es más, no tengo nada que que decir, no lo puedo decir o no lo voy a mencionar. Sencillamente, los hechos han sido de la siguiente manera. En primer término, quien habla es el último de la bancada en la ubicación que existe en el Congreso. A mi costado, inicia la bancada de Acción Popular. Y a mi costado, en el, en el primer asiento, está ubicado, a mi recta, el congresista, que es de mi región. Entonces, con el congresista Aragón, que se sienta, que es de la región Cusco, hemos venido, mientras que se estaba debatiendo la moción de censura, hemos venido conversando los problemas de nuestra región. Y, por supuesto... Después del asiento que tiene el congresista Aragón, es el asiento de la presidenta del Congreso de la República. Y al ser censurada, la presidenta baja a su asiento. Muy bien, en ese escenario se da la votación, termina. Y cuando yo estoy dialogando con el congresista Aragón, la presidenta del Congreso me alcanza la mano. Yo no voy a ser una persona irrespetuosa. Más allá de las contradicciones políticas que pueden existir, por supuesto, y no es la primera vez. Cuando yo he sido presidente del Consejo de Ministros, lo primero que he llegado al Congreso es saludando a la presidenta del Congreso de la República. Y así lo hemos hecho. Si nos vemos en un pasillo, no voy a voltear la cara, tengo que saludar. Con saludar no se pierde nada. Con alcanzar la mano no se pierde nada ni se afecta al pensamiento, a los ideales, a las convicciones que tiene una persona. Entonces, lo que hice es alcanzar la mano y ahí el congresista de Aragón dice, abrácense, abrácense, y la presidenta me agarra de la mano y se para, me abraza y levanta la mano. Y lo único que yo latiné es reírme, ¿no? ¿Qué, ¿qué iba a hacer? No, no podía hacer otra cosa. Y eso ha sido Todo. Pero la mala fe, la mala intención de la gente, lamentablemente, quiere hacer ver eso como si hubiera existido algún acuerdo, como si nosotros estaríamos tomando otra postura. No podemos, no podemos tener una postura de esa forma. Si no hay confianza entre nosotros, entonces cualquier rato todo se derrumba. Yo confío en la población. Pero también es importante que la población confíe en quien, a quienes ha elegido. Yo sé que muchos no nos conocemos, con muchos de ustedes hermanos a nivel nacional no nos conocemos, pero quienes conocen nuestra trayectoria saben que nosotros jamás vamos a tomar posturas que no sean las correctas, las adecuadas y que estén en función a los intereses colectivos. Entonces, esto ha sido, prácticamente nos ha demorado 23 minutos darles la explicación correspondiente. A partir de esto, queridos hermanos, nosotros no nos molestamos de que ustedes puedan tener adhesión, pleiticía o lo que fuera a cualquier congresista. No, no nos molestamos. Nosotros vamos a seguir trabajando con, la, con el mismo ímpetu que nos caracteriza, con la misma fuerza, con la misma voluntad. No porque estamos buscando algo, sino en donde siempre asumimos en cualquier responsabilidad, en cualquier, cualquier tarea que la población nos da, le damos 100% y eso es lo que hemos venido haciendo. Ahora, a partir de acá, eso es nuestra pura verdad. Yo les agradezco mucho a todos los hermanos que en esta noche nos han acompañado en estos... 23 minutos. Reitero, próximamente estaremos transmitiendo una directa para poder ya abordar los principales problemas del país. Sé que en este momento hay problemas de diferente índole, pero también nosotros estamos en comunicación casi permanente con ustedes a través del Twitter que tenemos, que es guidopuca, en donde nos podemos comunicarnos también en algunas directas, porque no siempre es, hay que tener un espacio o un ambiente para una transmisión directa como esta, pero creo que sí va a ser necesario, con cierta regularidad, poder tener. Y tal vez no solo mi persona, sino hacer partícipe a muchos hermanos, a muchos hermanos que necesitan, en realidad, ser escuchados y tener que su voz sepa el país. Entonces, eh, muchas gracias, un gran abrazo, hasta la próxima, el, el día de mañana estamos en Tacna, atención hermanos, eh, previa invitación de nuestros hermanos Ronderos, el día miércoles estamos en la región de Puno, y el día jueves estamos en la región Cusco. Así que siempre vamos a estar... En el momento que desean para todos los hermanos y en, en todo lo que desean, nosotros simplemente somos una herramienta para ustedes, para que muchas cosas que hasta el día de hoy no se han escuchado, sean escuchados y podamos canalizar juntos. Muchas gracias, hermanos. Ahora una despedida en quechua para que no se moleste. Bueno, guayetícuna, panaicuna, ayinchisi, zapangaigis, pascachun, kunantuta. No capas, Guaricuna, Guillarimuiquis y Martín, si que hay manaque o Julián cuyo sino Maquita, Maquichanguta, chureon, señora presidenta, Maquinta, Tachuré, eh, Origra anche, y Ancheimanta, No capas, Guillarimuiquis y Martín, si hay, y que hay no que no capas, no capas, no hay no que hay capas, no Chaita ahí ta sapangakis monocap suyamix walking piñara capuchancoña oakin wakens anchatanya eh kali mana manalinya wuwagnacho cheka cheikunata kunataya, no kanchispa salunta chiyanchayamunche sapanga wakens kuna pac i kanguna pac wajikuna panaykuna y de chiywankis y chaywan porisal de de ya xtanchis Jug punjao camaya wifi con apanaiguna tupacunanchis cama no cansa se cotorramos onches pacales minchas angunado angushcaya muchas gracias un gran abrazo hermanos nos vemos